hola muy buenas a todos hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno como lo prometí desde deuda hemos venido aquí con el flotador vale lo que sí pues no hemos encontrado, no hemos encontrado lo que es la, la pala así que bueno nos hemos fabricado una con un palo de 240 vale aquí está el precio y con dos botellas de coca-cola cero vale porque sobre todo eh, cuando vayas a, a practicar el deporte las cosas sin azúcar entonces bueno, pues un poquito más sanar ya veremos si este sistema funciona y si no se va Porque al fin y al cabo solo hemos puesto un poquito de cinta eh, aislante De esta de, de los electricistas y, y poco más Así que a lo mejor pues no dura demasiado además este sistema pues bueno A lo mejor se mete todo el agua y ya no, ya no sirve para nada eh, Por otro lado pues traemos aquí un bidón de estos de proteínas vale, eh, Porque es importante que cuando hagas ejercicio pues tomes eh, proteínas no, en realidad está, está vacío, ¿vale? Está vacío, aquí lo que vamos a hacer Aquí lo que vamos a hacer es Meter el móvil Para poder ir grabando la, la aventura De esta manera pues no se moja Y cuando quiera grabar pues lo saco de aquí y, y grabamos cómo va la cosa Pero por el momento pues bueno, ataré con esta cuerda El bote de proteínas Lo cerraré Y como esto flota pues, pues El móvil no se me irá a tomar por saco Así que nada y nada, pues como veis tengo aquí la camiseta de la despedida de soltero vale Cuando estuvimos en la despedida de soltero de Alex Que la semana que viene se me casa Y nada, este vídeo se lo dedico a él Que disfrutó mucho con, en la casa rural con, con lo que es el flotador Y sus amigos también Y tenían ganas de ver la aventura Así que pues nada, nos tiramos a, a ello y, y esto pues se lo dedico a ellos Pues nada, vamos con ello pues vamos a la aventura hay pocas horas de luz bueno, más bien hay pocos minutos de luz así que esperemos llegar al menos no sé, más allá de esa piedra que no puede estar bien vamos qué y, y vamos a darle Puse todo el agua encima, pero bueno, más o menos funciona. No va a llegar muy lejos de allí, eh. Qué <risa> <risa> poco avance eso sí, te sirve para refrescar, te sirve para refrescar porque te echas el agua encima. ¿Haces así? Y te echas el agua encima. Anclamos. <risa> y si quieres pegarte refresco, pues haces <risa> <risa> Paso, vale. Pero bueno, ya mejoraremos el diseño. Pues, ahora déjalo ahí. Vale. Hacemos la aventura ya con las manos. Vale. Okay. Bueno, pues estamos aquí en medio de la nada, con mucho cuidado de que no se nos caiga el móvil al agua, porque estamos rodeados de agua, de absolutamente mucha agua. Llevamos horas remando, ya se nos está haciendo de noche, se ha ido casi la luz, ya hace mucho frío, quiero volver a casa, tengo miedo, y, y nada. Eh, Alex, <ríe> felicidades por tu boda, que será la semana que, que viene Y vamos a ver si encontramos algún sitio interesante por aquí Bueno, eh, hemos llegado a una especie de playa Probablemente por la hora que es, está muy oscuro Y estamos muy lejos de casa Probablemente nos toque pasar la noche aquí en esta, en esta playa Simplemente con el flotador como único recurso para, para dormir y bueno, pues aquí tengo mis piernecitas pero bueno, vamos a ver si nos encontramos algún sitio para descansar El sitio está guay, la verdad. Está bastante chulo. Después de tanto tiempo nadando, la verdad es que encontrarte un sitio así está muy bien. Estoy muerto de frío. Eh, estoy súper empapado y la verdad es que no tengo ni idea hacia dónde puedo ir. Nos han empezado a tirar flechas desde el flotador. Nos estaban siguiendo una, una familia de indígenas. Creo que han venido aquí cuando empezó el coronavirus y la verdad es que nos han enterado que pueden salir. Eh, la verdad es que estoy... No sé ni, ni para dónde tirar, está lleno esto de, de mosquitos, pero eh, la verdad es que me tengo bastante miedo y frío. Eh, no hay ningún sitio donde ir, como podéis ver, no hay nada, ¿sabes? Y la verdad es que tengo que buscar un sitio para refugiarme porque creo que si me encuentran, eh, pueden tirarme con... Vale, creo que tenemos bastante suerte porque aquí hemos encontrado, ¿vale? Después de haber huido con... De esta gente tan salvaje, hemos encontrado algo de comer, lo cual pues sube bastante el ánimo. Eh, aquí tenemos unas moras, ¿vale? Yo creo que con esto vamos a tener suficiente energía para poder escaparnos de, de los que nos persiguen. Qué cansado es esto. Hemos encontrado muchas moras, ¿vale? Por aquí lo podéis ver. Y estamos usando lo que es el cubo para poder llenarlas. Yo creo que con eso podemos sobrevivir a esta noche sin morirnos de hambre. Y ya mañana intentar buscar un sitio seguro para, para sobrevivir. Pero, pero no me esperaba que esta aventura con un flotador y con una, y con una pala de hecha con coca colas eh, Iba a ser tan, tan complicada. Pero bueno, os seguiré contando. La verdad es que creo que si me encuentran eh, pueden... Tirarme con el arco, llevaban una especie de ballesta o algo parecido con flechas, creo que se la habían fabricado con papel higiénico y preservativos y la verdad es que tengo mucho miedo, buscaré una cueva o algo así para, para pasar la noche y nada, tengo que cortar conexión porque se está haciendo muy muy de noche y, y tengo que hacer fuego. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.